¿Qué son los escaños reservados? Son cupos que están reservados para asegurar la presencia de representantes de pueblos originarios en la Convención Constitucional. ¿Cuántos escaños reservados tendrán los pueblos originarios en la Convención Constitucional? Se reservaron 17 escaños. 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, 1 para el pueblo atacameño uno para el pueblo Coya, uno para el pueblo Quechua, uno para el pueblo Rapanui, uno para el pueblo Yámana, uno para el pueblo Cahuasca, uno para el pueblo Diaguita y uno para el pueblo Chango. ¿Todas las personas podrán votar por candidatas o candidatos de pueblos originarios? No. Solo podrán votar aquellas personas que estén inscritas en el padrón especial elaborado por el Cervel. Para más información ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente.